Ahora nosotros vamos a conversar con la representante de Iberia, la señora María de Jesús López, quien acaba de firmar un importante acuerdo con República Dominicana con la presencia del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, con quien vamos a conocer qué significa esto para Iberia y por qué con República Dominicana. Muchísimas gracias para nosotros. Haber firmado este acuerdo es de vital importancia porque República Dominicana... Siempre ha estado en el corazón de Iberia, pero incluso desde la pandemia las posibilidades han sido infinitas. Tal como comentaba su presidente, el aperturismo que ha demostrado el país ha sido fundamental para que tantos turistas, tantos clientes nuestros, tanto de España como de Europa, pudieran viajar a República Dominicana incluso durante estos años de crisis. Y esto es fundamental. Entonces, la firma de este acuerdo nos hace a nosotros más fácil el poder llegar a estos clientes y poder hacerles saber de las maravillas que República Dominicana tiene que ofrecer. Señora María de Jesús, como bien usted ha dicho, luego de la pandemia el turismo ha cambiado un poco, pero vemos cómo Iberia mantiene sus vuelos, mantiene su presencia no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. ¿Cómo fluyen, cómo siguen los vuelos a los diferentes destinos del mundo a través de Iberia? Nosotros siempre hemos creído que de esta crisis tenemos que salir volando y ofreciendo a nuestros clientes aquellos destinos donde ellos quieren volar en cada momento. Claramente República Dominicana ha sido uno de los ejemplos donde incluso hemos reforzado nuestra oferta. Actualmente hasta marzo vamos a mantener 13 vuelos semanales e incluso durante todo el 2022 estaremos volando más de lo que operamos prepandemia en el 2019. Señora María de Jesús, siguen volando, pero vemos que todo sigue evolucionando Iberia, una importante línea, pero hoy Fitur 2022 tuvo la presencia del rey Juan Carlos. ¿Qué le parece a usted esa presencia en esta Feria Fitur y mayormente en el stand de República Dominicana? Para nosotros el rey es el símbolo de España que acoge a República Dominicana como, pa como país miembro de Fitur y para nosotros es... Eh, ...fantástico que pueda existir esta alianza... ...y que el Rey se nos haga presente... y nos ayude a estrechar colaboraciones... ...como la de República Dominicana. Muy bien, María de Jesús... ...la presencia del pueblo dominicano en España... ...ha crecido bastante... ...vemos como la comunidad dominicana cada vez mayor... ¿Cómo siguen los dominicanos? ¿Cómo está la demanda de los dominicanos a los vuelos de Iberia para ir a República Dominicana? Nosotros tenemos una gran demanda de los dominicanos para ir a República Dominicana y es parte de los que nos permite mantener esta capacidad que nosotros tenemos más vuelos en la actualidad que lo que teníamos en 2019. Y desde luego que la comunidad de República Dominicana es... Eh, grandísima en España y muy relevante. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de talento a bordo donde ponemos el talento a volar y tenemos un deportista que compartimos entre República Dominicana y España, por ejemplo, Raiz Zapata, donde nosotros lo estamos apoyando y fue medallista en Tokio 2000, 2020 y seguimos apoyándola a través de este, de este proyecto qué bueno muy interesante este proyecto si pudiéramos darle un poco de detalle a nuestra comunidad dominicana que no ve en España pero que nos ve en República Dominicana para que se puedan motivar y tal vez formar parte de estos talentos qué le parece pues nosotros a través del proyecto de talento a volar queremos apoyar la cultura queremos apoyar el deporte queremos apoyar la gastronomía queremos apoyar después del covid también el imas de Masí porque Creemos que es fundamental como, como Iberia no solamente limitarnos a nuestra actividad, sino dar un poco de vuelta a la sociedad. Y en eso se basa nuestro talento, proyecto de talento a bordo, que es poner talento a volar y apoyar a estos artistas, a estas personas talentosas, a estos deportistas, para que puedan poner su talento a volar por todo el mundo. Y por supuesto tenemos el gran honor de que Ray Zapata está dentro de nuestras eh, personas talentosas que estamos apoyando eh, desde Iberia. Sabemos que tal vez hay talentos que están ahí ocultos, que no han sido partícipes de esta importante oportunidad. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿Cómo acceden a esta información para poder ser parte de estos talentos a bordo? Pues desde luego que si se ponen eh, en contacto con nuestra área de marketing y marca, eh, y nuestra, con ellos podrían, podrían eh, ver cómo, cómo poder aprovechar esta plataforma de, del talento. ...para no solamente conocer, ya como hemos hablado de este acuerdo... ...los talentos a bordo y otros temas... ...sino conocer proyecciones y planes de crecimiento... ...que tiene Iberia para República Dominicana y para el mundo. Bueno, como nosotros comentamos... Hemos, ...estamos tratando de de esta crisis volando... ...y recuperando y volando en aquellos destinos... ...donde tenemos una mayor demanda... ...y donde los clientes quieren volar más... ...y claramente República Dominicana es uno de ellos... ...y por este motivo en este 2022... Estamos planeando volar más de lo que operamos durante el 2019, ese es nuestro objetivo. Okay. ¿Algún proceso, transformación, modernización de lo que son sus aeronaves? Todo ese proceso que a veces el tiempo demanda la actualización. ¿Cómo trabaja Iberia en estos cambios que tiene la tecnología, pero también para las aeronaves que va parte de ella. Bueno, nosotros la verdad es que estamos modernizando absolutamente toda nuestra flota, y dentro de este proceso de transformación que estamos viviendo y que incluso el COVID ha acelerado, estamos dejando en tierra nuestra flota menos sostenible, la que tenía cuatro motores, y lo que estamos es potenciando la flota más sostenible, nuestros modernos A350 y los 332, eh, y son los aviones más relevantes, eh, que nosotros tenemos a disposición de nuestros clientes y además que son aviones más sostenibles y que nos ayudan a llegar a nuestro compromiso con la sostenibilidad. ¿Esos aviones, esa flota que van cambiando, eh, el proceso de transformación, ¿están de mano de la tecnología estas nuevas aeronaves? Por supuesto, y vamos modernizando también los procesos a bordo con nuevas tecnologías y para nosotros la tecnología es fundamental, pero no solamente en el avión, sino también a lo largo del aeropuerto, donde uno de nuestros objetivos fundamentales es digitalizar al máximo la experiencia de nuestros clientes en todos los puntos de contacto para que sea todo más seguro, más digital, también más personalizado, pero siempre, siempre sin perder el contacto humano que es tan importante y tan emblemático de nuestra marca Iberia. Muy bien. Recuerdo yo que en aquellos tiempos cuando nosotros viajábamos por Iberia, que teníamos que venir aquí, que visitar Italia, cualquier de los destinos de Europa, los dominicanos siempre resaltaban la cantidad de peso que ofrecía Italia, le daban la oportunidad de llevar regalos, llevar presencia de esa comunidad dominicana siempre a sus familiares. E Iberia mantiene estas mismas condiciones, estos estándares, que son un atractivo para los pasajeros. Bueno, nosotros siempre estamos revisando nuestro producto y nuestras políticas comerciales para hacerlo a lo que los clientes quieren y siempre tratamos vamos a ofrecer productos eh, ...adaptados a las necesidades... ...y hay tantas necesidades diferentes... ...de familias, de gente que viaja por negocios... ...y siempre tratamos de ofrecer productos... ...cada uno adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Señora María, yo creo que hemos pasado... ...un balance completo por Iberia... No hemos, ...no hemos abordado el avión... ...pero con la conversación con usted... ...como si tuviéramos dentro de ella... ...nos sentimos en una aeronave al conversar con usted... ...me gustaría que usted le envíe un mensaje... a ...esa comunidad dominicana... ...y a todos los usuarios de Iberia... ...de manera muy especial, por favor... Pues a mí me gustaría dar las gracias al pueblo dominicano por ser como es y por ser tan acogedor para todos los viajeros que nosotros llevamos del mundo a República Dominicana. Gracias, gracias por la apertura y, y ojalá sigamos por muchos años volando a República Dominicana. ...obligatoria, pero que no puedo dejar de hacérsela por cuestiones de compromiso y para que la gente conozca a fondo. ¿Cómo se sintió usted con el trato, con la receptividad del ministro de Turismo y el presidente Luis Abinadel previo a este acuerdo? Pues una amabilidad... Genial y muy abierto, y la verdad que un auténtico placer haber podido firmar con el presidente este acuerdo tan importante para Iberia. De verdad, muchas gracias. Excelente. ¿Pretenden ustedes luego de esto llevar a cabo otros acuerdos o más? Bueno, ojalá podamos seguir llevando acuerdos todos los, los cuantos más podamos, obviamente, y con una sostenibilidad y una relación por muchos años con República Dominicana. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Nosotros hemos compartido con usted en Enfocado y todos los medios que nosotros colaboramos esta interesante entrevista con la representante de Iberia, la que hace minutos firmó un importante acuerdo con el presidente Luis Abinader, de mano del ministro de Turismo, David Collado. Así que muchas gracias a todos.